Yeah. Mm, hey. mm, yeah. Pero si sí estás, pero si sí estás re bien, ya yeah. re bien. De Esto que quiero volverte a pero ver, quiero, está oh. quiero, hey. pero estás re bien. Esto que quiero volverte a ver, sí. pero estás re bien, sí. ya yeah. quiero volverte a ver. Estás re bien, sé sí. que quiero volverte a ver. Vamos a dar los gustos para los colores. Ella quiere dulces y flores. Yeah. No toñas y no llores, no. wey Olores, caima sí. wey Sabores. Sí. Eh. Poco sé de ti, pero que sé yo, menos en mí. Si es por ahí, Digamos que sí. Tenemos cosas entre sí. Oh, eh. Ven, ya Estás re bonita. Bueno, damas, está para más. Sí. Recata de ti y por acá. Ese pulido mola acá, bueno, ah, apareces de la nada y te busco, ya, ya. Ah. te busco y te pones a bailar. Las conclusiones ya, Pues es que ya ni me aguanto, a ver si le llega así, me dices cuándo. Cuando. Dime ahora que nos vemos, estoy quemando ¿Qué? en una sala, separando las ramas, ah. Capsuleando, formando ah. otro avión, tirando una chisión, sí, creando un ritmos de cualquier tipo, nadie uh. se ve como vos. Otra de otra competición, fuera, otra de otra competición. A ver, pero esta re bien yeah. Quiero volverte a ver está re bien Esto que quiero volverte a ver uh, Esto que quiero volverte a ver oh, hey, oh, oh. No le vamos a dar los gustos pa los colores Ya quiere dulces y flores yeah. No toña y no llores wey Olores wey Sabores yeah.